La situación en la que nos encontramos actualmente en realidad se adscribe en una cuestión mayor eh, y tiene que ver con la real conciencia eh, de que transversalmente, como sociedad, hombres y mujeres tenemos respecto de eh, la corresponsabilidad que nos corresponde, ¿no? respecto al desarrollo, respecto al cuidado de nuestros hijos. Entonces aquí se da un fenómeno que es sostenido y que lamentablemente se nos puso con mucha más evidencia eh, el año 2020 cuando estábamos en este tema de las retenciones eh, del 10% de, de, los fondos, de los fondos retirados de la AFP. Eh, pero que sin embargo nada más que evidenciaron una situación que ya estaba consolidada y que como... Eh, les digo, es eh, relativa a esa conciencia eh, de que tanto el padre como la madre somos los responsables por el íntegro desarrollo de nuestros hijos, y ahí reside ¿no? nuestra preocupación fundamental. Eh, por lo que entonces eh, la situación deviene en que, claro, la regla general que se nos plantea es que, eh, atendido el quiebre de la relación entre los padres, es la madre la que se queda al cuidado de los hijos, y entonces el padre eh, es el que generalmente nosotros podemos eh, ubicar, ¿no? Como el incumplidor respecto a las pensiones de alimentos Ahora, esta situación es una situación transversal, eh, en el sentido de que nosotros tenemos que entender que este es un, deber, es un deber de los padres, pero además el hijo tiene una prerrogativa, que además está reconocida en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? que es este cuerpo normativo en materia de derechos humanos que busca la supraprotección de niños, niñas y adolescentes eh, y que identifica ¿no? como un derecho y lo consagra así el que niños, niñas y adolescentes tengan un nivel de eh, vida eh, adecuado, y entendemos por esto los desarrollos materiales, que además luego van a permitir la satisfacción de otras prerrogativas. Entonces, eh, la convención incide ¿no? en que es deber del Estado procurar el cumplimiento de estas prerrogativas de los niños apoyando a los padres, pero se detiene precisamente en el tema de eh, garantizar ¿no? eh, la posibilidad de asegurar el pago de la pensión de alimentos en relación con eh, los niños, niñas y adolescentes respecto de sus padres, no, padres y madres. Ahora, eh, tenemos ahí entonces un primer escollo que, que está presente dentro de nuestra sociedad en esta lógica que yo les comentaba respecto de cómo asumir la función parental. Pero también hay otro problema. Y ese otro problema, que también es una cuestión de conciencia social, en el fondo, cuando digo conciencia social, es que aplica transversalmente en nuestra sociedad, y es que en este cuadro que es constante, en que la madre se queda al cuidado de los hijos, no y es el padre el que, el que incurre generalmente en este tipo de incumplimiento, también esta negativa de cumplir eh, de alguna manera queda, plas, se plasma ahí, ¿no?, una situación de violencia hacia la mujer. Entonces, esta idea de, de manipular, ¿no? O, a, o no tan solo de manipular, sino que esta idea como de castigar a través de eh, la negativa a concurrir con eh, la las cantidades suficientes o los bienes que sean necesarios, ¿no? las sumas que sean necesarias para procurar el desarrollo de ese niño al cuidado de esa madre. Ahora, el tema, entonces, como les digo, tiene, tiene bastantes incidencias. Ahora, en este último punto, es relevante porque el proyecto de ley que analizamos eh, sí considera, en, en, en alguna de la, del articulado que se propone, eh, y bueno, y de base, ¿no? El interés superior del niño y, y, y, el más, y, y con el fin que apuntemos al más óptimo desarrollo no material de estos niños, eh, niñas y adolescentes. Y por otro lado, también, producto de las indicaciones que se han efectuado, se va perfilando eh, la idea de constituirlo como una el incumplimiento, ¿no? Sostenido, reiterado, como una hipótesis de, de violencia intrafamiliar. Uno de los elementos eh, fundamentales, yo creo, de esta iniciativa legal es la creación de este registro ¿no? de deudores de pensiones de alimentos. La batería de medidas que se adoptan o que se están proponiendo para su adopción son bastante relevantes. Y, y si uno la, se aproxima a ellas, en definitiva, eh, puede ver cómo... Eh, se produciría la interacción de muchos actores dentro de nuestros sistemas, ¿no? tanto públicos como privados, que de alguna manera eh, forman parte de una cadena de, del, del desarrollo de la vida de una persona en, en nuestra sociedad. Eh, desde la, desde la retención por parte del empleador, ¿no? Ampliándose también, no tan solo para los trabajadores dependientes, sino también para los trabajadores independientes. Eh, es del caso también que eh, se... Se, tiene una incidencia también en el desarrollo de, como les decía, actividades económicas, en la postulación a, a fondos públicos para la inversión, para el desarrollo, para la creación de empresas, eh, también en relación con... Eh, la, la postulación a cargo o el nombramiento en ciertos cargos públicos, y luego también toda una serie de incidencias eh, en, con instituciones financieras que otorguen crédito, en juicios ejecutivos, eh, como ven, es, es, es bastante amplia, ¿no?, la, la batería de, de medidas que, que, se, que son consecuencia ¿no? de la incorporación en este Registro Nacional de Deudores de, de Pensiones de Alimentos que va a estar a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Eh, desde ese punto de vista es, se hace mucho más eficiente, ¿sí? eh, con una lógica de eficacia mayor, ...que las medidas que hasta este minuto son las que están vigentes y que se encuentran dentro de la ley 14.908. Eh, no creo que sea preciso agregar otras medidas. Eh, son bastantes las que se encuentran acá como consecuencia de esta inscripción que se suman, ¿no? que se agregan a, la, a las anteriores y como les comentaba, inciden en, inciden en numerosas de las gestiones que uno realiza en el desarrollo de su vida en nuestra sociedad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hemos estado siempre, eh, eh, en la en, eh, hemos siempre observado en el fondo que, hay personas que prefieren mantenerse en la informalidad con tal de no generar los supuestos para que les sean aplicadas alguna medida que los haga cumplir con las pensiones de alimentos Y eso me parece muy grave. Entonces, eh, eh, puede ser muy expedita ¿sí? la, las medidas que, que, que son consecuencia ¿no? de la incorporación en este registro o por lo menos se aspecta como que fluyan en forma expedita, ¿no? Eh, todo esto es miras a la satisfacción de ese crédito en favor de este alimentario que es menor de edad. Eh, porque las necesidades de niños, niñas y adolescentes son inmediatas, ¿sí? Y es a eso a lo que tenemos que apuntar. Entonces mientras no exista la conciencia que yo les comentaba en mi, en mi respuesta anterior, entonces la verdad siempre nos vamos a eh, permanecer encontrando personas que para no ser objeto de la aplicación de estas medidas, quieran por eso mismo mantenerse al margen de toda relación laboral o de todo desarrollo de, de actividad dentro de nuestra sociedad. Ahora, lo que pasa es que como aparece ¿no? en, en, distinta, en distintos momentos del desarrollo de una persona en sociedad, del desarrollo de las actividades económicas que una persona lleva a cabo dentro de nuestra sociedad, lo más probable es que entonces sea más eficiente, porque en algún minuto va a tener que incidir en alguna de estas, de estas situaciones, ¿no? en alguna de estos trámites, o en alguna de estas solicitudes, en alguna de estas gestiones. Eh, cuestión que podría darle eficacia al, al sistema. Pero, por otra parte, no puedo sino desde ya manifestar que este es un proyecto de ley que redobla esfuerzo. ¿No? y como redobla esfuerzo en sintonía con la satisfacción de las prerrogativas de infancia, eh, y, y también con esta idea de, de posicionar eh, cualquier forma de violencia eh, en, en el seno de la familia, y en este caso se trataría una, de una violencia doméstica, no económica, eh, claro, vincula a muchas instituciones, vincula a muchos organismos, tanto públicos como privados. El tema es que uno no puede dejar de preguntarse porque la eficacia del sistema eh, pasa por la eficiencia en la coordinación de cada uno y todos de, estos, de estas instituciones y de estos órganos que, como les digo, son tanto públicos como privados. De la mano de lo que estábamos conversando, es un gran desafío. ¿Sí? y el desafío va precisamente de la mano con lograr estas articulaciones eficientes y eficaces y en el menor tiempo posible. Entonces, aquí ya eh, tenemos un tema, tenemos un tema con eh, el, la carga de trabajo que este sistema, este nuevo sistema va a suponer para los tribunales de justicia. Entonces nosotros ya vimos algo de eso con esta, con, con esta situación que fue una explosión, ¿no? Que vivimos sobre todo eh, frente a las solicitudes de liquidaciones, de pensiones de alimentos adeudadas, eh, producto del de primer retiro, ¿no? Del 10% de eh, los fondos de capitalización individuales, las AFP, eh, si ustedes se recuerdan, eh, eran enormes filas de personas, no obstante la situación sanitaria en la que nos encontrábamos, que, eh, que incidían ¿no? en, en esta situación de provocar la liquidación del crédito y entonces luego ver esta posibilidad de, de, de efectuar la retención, ¿sí? De esos fondos o parte de esos fondos. Entonces, como les digo, el desafío es importante, es importantísimo. El, el objetivo eh, yo creo que es el que todos queremos conseguir, pero sin embargo no podemos eh, dejar de tener en consideración que esto va a importar una importante carga de trabajo para los tribunales, ¿sí?, los tribunales de familia, bien general, para los tribunales con competencia en materias de familia, sean de familia o sean común, eh, va a ser muy importante, sobre todo porque eh, en principio, eh, según lo que me, me pueden poner ¿no? del proyecto de ley, eh, se va a requerir una liquidación de oficio mensual en todas las causas eh, de alimentos en que existan eh, pensiones alimenticias, ¿no?, decretadas. Eh, entonces, eh, es, un, es, es una importante misión que va a tener que asumir eh, los tribunales de familia o los tribunales civiles con competencia en familia, ¿no?, tribunales de competencia común. Pero no tan solo eso, porque además de eso vincula al servicio de registro civil de identificación, a instituciones financieras, que son privadas, a bancos, que son instituciones privadas, notarías, conservadores de bienes raíces, eh, el servicio de registro civil ya eh, en el en, en, en, en la, en la área específica que tiene que ver con la, con, eh, la formalización de la transferencia de, de vehículos motorizados, eh, sociedades anónimas abiertas también, liquidadores, sí. Eh, entonces, si ustedes se dan cuenta o podemos advertir eso que les decía anteriormente, o sea, tenemos una importante cantidad de instituciones públicas, instituciones también privadas que van a estar vinculadas. Y el tema es cómo logramos esa eficiencia, sí. Aquí se requieren soluciones rápidas. Eh, lo que supone además una cierta automatización de la información. Eh, ahora, eh, como les digo, es lo que uno puede imponerse eh, en las indicaciones que se han efectuado respecto de los requerimientos técnicos, entonces, y mientras esto no esté plenamente en funciones se determina que eh, esa liquidación de oficio, ¿no? En el caso que no existan estos incumplimientos, entonces ten, tengamos una situación de normalidad, podríamos decir, eh, se, no serán mensualmente, sino que serán semestralmente. Eh, claro, pero esa es una situación que uno piensa que va a ser transitoria. Entonces, yo creo que ahí... Hay que incidir, ¿no? Hay que ver cómo podemos dotar al sistema en general de esta mayor eficiencia. Por otra parte, eh, el, el proyecto de ley incide en la creación de una comisión de coordinación y evaluación del nuevo sistema de pensiones alimenticias, ¿sí? Ahora, el tema es que es que tiene una época de duración, ¿no? Habla de tres años, si mal no recuerdo, desde que inicie, desde que se constituya. Eh, entonces, advirtiendo este tema de coordinación eh, sobre la lógica de la eficiencia, quizás uno pudiera pensar que esa comisión no debería eh, eh, determinar su funcionamiento en un plazo tan limitado, ¿no? Tan acotado. Sobre todo pensando en que las coordinaciones entre estas instituciones públicas y privadas siempre se van a tener que ir produciendo porque en la medida que este nuevo sistema empiece a funcionar se van a ir evidenciando cuestiones que en la práctica eh, tienen que ser asumidas y que, Obviamente, cuando uno está en el trabajo del diseño institucional, no las va a advertir, sino que van a venir producto del de, eh, tema práctico, ¿sí? Eh, yo creo que es importante incidir en eso. Otra cosa, ¿sí? bueno, hay ciertos temas ¿no? que, que, que tienen que ver con, con cuestiones de precisión, de términos eh, jurídicos, ¿no? sobre todo porque por la vía de esa mayor precisión eh, podemos determinar efectivamente el alcance que se quiere dar ¿no? a, a ciertas instituciones. Eh, pero son cuestiones que... Eh, yo creo que van a ser abordadas y van a seguir siendo abordadas en, en el perfeccionamiento del texto, ¿no? de la iniciativa. Eh, pero, eh, claro, hay, como les decía, estas cosas de fondo, como por ejemplo, eh, cómo o eh, ¿cuál es la institución que va a determinar si es que eh, existen los insumos técnicos necesarios ¿no? para poner en funcionamiento el sistema completo, pues no se dice cuál. Entonces uno piensa que es esta comisión de coordinación y evaluación del nuevo sistema, pero nos encontramos con que esta comisión eh, se está planteando de duración en un plazo limitado. Hay otras cuestiones que a mí me parecen realmente importantes en que creo que eh, debe eh, tenerse más presente todavía y debe quedar expresamente señalado, ¿no?, en, e, en el texto legal que, que se apruebe, eh, esa consideración por el interés superior del niño. En particular me ha, me ha llamado mucho la atención una, una modificación que se propone a la ley de menores eh, respecto a la autorización para la salida al extranjero, ¿sí?, eh, del, de ese niño niña o, o adolescente, autorización que es negada por ese padre o madre que es la deudora de la pensión de alimentos. Entonces, en ese caso, se, se puede conseguir la autorización judicial subsidiaria, ¿no? Ahora, el tema está en que se incide ahí en que... Esta autorización judicial subsidiaria se podría dar en cierta hipótesis, pero eh, en otra determinada no, cuando incida en, el, en un traslado para residencia definitiva. ¿no? Yo creo que en cuestiones como esas es imposible resolverlas de antemano. Yo creo que en cuestiones como esas es que debe ser considerado y debe ser incorporado en la norma la consideración del interés superior del niño, porque eso es lo que va en definitiva a poder determinar en una situación concreta cuál es la mejor opción para ese niño en atención a la situación fáctica que está viviendo, ¿sí?, en relación con su familia. Eh, por lo tanto, no soy de la idea de excluir situaciones de antemano, sino que creo que siempre es importante que quede referida ahí, la situación concreta y la mejor solución o la mejor alternativa para la vida en particular de ese niño, niña o adolescente. Esta es una alternativa, ¿no? Nosotros, eh, a través de este proyecto de ley, eh, estamos de nuevo confirmando que la opción que sigue nuestro sistema es la opción judicial eh, respecto de eh, perseguir el cumplimiento de pensiones de, alim de alimentos adeudadas, pero sin embargo no es la, no es la única eh, alternativa ¿no? que existe al respecto sí es importante que tengamos presente que nosotros podemos observar que hay otras posibilidades, y esas otras posibilidades quizás a lo mejor son más amplias, pero pasan por una decisión eh, en general, ¿no? De como sociedad y luego como Estado y luego como gobierno. Eh, y en el fondo apunto a que exista eh, un fondo de para el pago de las pensiones de alimento. De tal manera que eh, los niños, niñas o adolescentes, porque idealmente estamos apuntando a ellos, ¿no? O las personas mayores, pero en situación de, de discapacidad, eh, cuyos alimentantes incumplen con ello su obligación alimenticia, que es la, la obligación más básica para su desarrollo ¿no? material y que potencia además otro tipo de desarrollo y, y, otro, y, y, y va en la lógica de conseguir y concretar otras también prerrogativas de estas personas. Pero si en definitivamente eh, el alimentante incumple, entonces a veces, y la mayoría de las veces yo creo, no podemos esperar. ¿Sí? esos niños y esas niñas no pueden seguir esperando. Y entonces esa es la lógica de crear estos fondos, ¿no? que son fondos de cargo del Estado, en el sentido que el Estado es el que los proporciona ¿no? dentro de su presupuesto, que una vez que se acredita que una persona es alimentario, que está en la situación que, que determina ¿no? eh, la, la ley, y entonces un niño, niña o adolescente en cuyo favor se ha determinado judicialmente una pensión de alimentos, pero quien tiene que pagarlos no los cumple, como él no puede seguir esperando, y es también labor del Estado y de la sociedad toda procurar la satisfacción de esas necesidades materiales de estos niños, niñas y adolescentes, entonces se recurre a ese fondo. ¿sí? Eh, creo que imaginar un sistema así para nosotros también podría ser posible. ¿Sí? bueno, luego no quiere decir que sea el Estado el que se hace cargo ¿no? de la manutención, porque la manutención corresponde a ese padre o a esa madre. ¿Pero qué sucede? Resulta que tenemos una respuesta mucho más inmediata para los alimentarios y luego el Estado se subroga en los derechos de este alimentario y persigue el cumplimiento de la obligación. Eh, una vez que son reintegrados estos fondos, con todas las prerrogativas, con todas las características, porque se subroga con las mismas calidades, y beneficios, ¿no? Privilegios, si ustedes quieren, de, del, del alimentario. Eh, entonces, ya tiene resuelta su situación ese niño, niña o adolescente. Luego el Estado, como subrogado el alimentario, es el que persigue el cumplimiento de la obligación, Luego con el reembolso, con el reintegro que se efectúe, con todas las sanciones además, eh, que, que accesorias que puedan llegar a aplicarse o con todas las multas a beneficio fiscal, también se va eh, completando, se va integrando ¿no? este fondo y queda también así disponible para seguir aportando en el, en el desarrollo material más inmediato de los alimentarios. Eh, creo que es posible eh, tener a la vista otros sistemas, sobre todo, como les decía, teniendo en consideración la satisfacción más inmediata de las necesidades materiales de niños, niñas y adolescentes que no pueden seguir esperando.